El mundo está cambiando, la tecnología está avanzando rápidamente. Hoy estamos viviendo en un mundo digital, es parte de nosotros. Es como nos comunicamos el uno con el otro, compartimos nuestras experiencias, llevamos a cabo negocios, Cómo nos entretenemos y permanecemos en contacto con nuestros seres queridos. Así es como solíamos comunicarnos, vía cartas, para viajar, para hacer llamadas telefónicas y grabar vídeos. La humanidad inventó tecnologías para mejorar nuestro estándar de vida. Nos permitió romper cada barrera, fronteras, dificultades y juntar a las generaciones como nunca antes. La tecnología está literalmente revolucionando cada industria, excepto una. ¿Y los bancos? ¿Qué pasos se han tomado para mejorar su relevancia y calidad de sus servicios? Piénselo. Billones de personas en el mundo aún no tienen acceso a herramientas financieras. Y apenas se nos puede venir a la mente alguna innovación reciente. Las fronteras y el sistema crean barreras. Nosotros confiamos en los bancos, pero ellos colapsan de cuando en cuando. La realidad de una siempre creciente inflación es constante. Los ahorros que usted tiene en su cuenta bancaria están disminuyendo en su valor cada segundo, mes a mes, con la tasa actual de inflación. Los bancos toman cientos de billones a costa nuestra. Debe haber algo mejor, más rápido y más confiable en esta era de comunicación instantánea. De la misma manera que el Internet cambió el cómo accedemos a la información, la forma que revolucionó los sectores del consumidor y los medios también debe de ser capaz de facilitar una revolución en la banca y la moneda. Podría ofrecer un tipo nuevo de servicio. En caso de que no lo haya escuchado, este reinicio económico ya comenzó. La moneda digital. También conocida como criptomoneda, está ganando impulso al llegar a ser más y más aceptada por las grandes compañías. Compañías con nombres como Microsoft, PayPal, Virgin Media y cientos de miles de otras. La tasa de adopción está aumentando exponencialmente cada día, lo que está obligando ahora a los bancos a reconocer y adaptarse a esta nueva innovación. No es coincidencia que el mismo año en que los mercados colapsaron, la criptomoneda nació. Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, la cual está apoyada por una tecnología llamada blockchain, cadena de bloques. El Bitcoin es para el uso de todos, sin importar dónde nacieron, el color de su piel o dónde es que se encuentra en el mundo. Tiene un mecanismo de consenso y cualquiera puede verificar la transacción instantáneamente. El Bitcoin reduce los cargos por transacción de manera significativa. ...y usted puede enviar cualquier cantidad de dinero a cualquier parte del mundo... ...sin tener que pasar por un intermediario central o banco. Blockchain, cadena de bloques, es un plano para una nueva economía... ...ya en proceso de revolucionar el sector financiero. Algunas de las mentes tecnológicas y financieras más grandes del planeta... ...Richard Branson y Bill Gates, por ejemplo, están firmemente a bordo. Esto no es solo una tendencia pasajera... La criptomoneda es real y 100% necesaria. En 2011 el valor de Bitcoin era de 30 centavos. Poco después estaba por encima de los 1.100 dólares. Y más recientemente el Bitcoin estuvo en su mayor alta, con un sorprendente 3.000 dólares. De acuerdo al reporte de Bloomberg, el éxito de Bitcoin ha generado una incontable cantidad de millonarios de la noche a la mañana, como el noruego Christopher Koch, quien compró 27 dólares de bitcoins apenas hace algunos años y a día de hoy sus bitcoins valen más de 11 millones de dólares. Eric Finman, un alumno que abandonó la preparatoria e invirtió en bitcoin, muy recientemente se convirtió en millonario a la edad de 18 años. ¿Es demasiado tarde para que usted entre en la criptomoneda y bitcoin ahora? Se preguntaron algunas personas cuando el bitcoin estaba en un dólar, en 2011, en 1.100 dólares, en 2013, en 400 dólares en 2014, en 700 dólares en 2016 y más recientemente en 3.000 dólares a principios de 2017. De acuerdo a muchos analistas financieros, esta fiesta apenas comienza. El Bitcoin llegará a 10.000, 100.000 y hasta medio millón de dólares. No es solamente el Bitcoin el que está al alza rápidamente. Numerosas criptomonedas emergentes, tales como el Ethereum, están ganando valor a un paso rápido debido a una solución tecnológica única y al apoyo de algunas de las corporaciones más renombradas en el mundo. La criptomoneda es el fenómeno de transferencia de valor de mayor crecimiento en la historia. Hace apenas un año, el sector de la criptomoneda estaba valuado en su totalidad en 11 billones de dólares. La criptoeconomía está creciendo fuera de los caminos tradicionales, en una escala global. Dado su astronómico crecimiento, el futuro es apenas predecible. Obviamente las personas quieren entrar ahora, pero la pregunta es, ¿cómo es que uno obtiene las criptomonedas? El comprar la criptomoneda es una opción y puede ser un consejo sano al mismo tiempo que también conlleva riesgo, dado que es un mercado muy volátil. Si usted elige una criptomoneda en particular para invertir y no sube el valor como se espera, pudiera no ser rentable, especialmente para alguien nuevo en este mercado. También existen opciones limitadas en términos de lo que usted puede hacer con ellas, así como existe el caso de que el valor disminuya. Por lo tanto, usted necesita una solución más segura y a largo plazo. Aquellos que están haciendo millones del Bitcoin y otros Bitcoins comprenden que se trata de maximizar el valor y realizar inversiones de panorama completo. Estamos hablando de minar criptomonedas con el Club de Minería de Omnia, un orgulloso socio de Genesis Mining, el proveedor líder de Haspower, potencia de numeración y uno de los líderes del mercado en la industria de minería de criptomonedas, quienes han aparecido en Forbes, CNCBC, Coindex y otros prestigiosos medios de prensa. Nuestra meta es hacer la minería accesible para todos los usuarios, sin importar la edad, ubicación, inversión o experiencia técnica. Dentro de nuestra estrategia de minería, tomamos un enfoque único para la gestión de riesgos. Nuestros clientes no están atados a una sola moneda. En lugar de eso, proporcionamos la flexibilidad para reubicar la potencia de numeración hacia otras criptomonedas enredituables en cualquier momento. Tampoco tiene usted que preocuparse sobre realizar cambios en caso de que una criptomoneda deje de ser redituable. Nuestro grupo de expertos con años de experiencia en este campo están constantemente a la búsqueda de alguna moneda emergente para minar. De un modo automático, el poder de su numeración será redirigido a la moneda más redituable para usted. Cabe destacar que proporcionamos minería de por vida, gracias a nuestra nueva estrategia de minería. Con nosotros usted no tiene que configurar un equipo costoso, ni operará con servidores ruidosos en su hogar. Solo elija su paquete deseado y en cuestión de unos cuantos clics, comience a diversificar su portafolio de criptomonedas mientras genere ingresos a través de nuestras compañías de minería. Usted recibirá pagos diarios directamente a su e-wallet, billetera electrónica. Esta es una gran forma de entrar en el mundo de la criptomoneda y salvaguardar su futuro financiero. La criptomoneda se está tornando más relevante y más aceptada cada día. Es fácil ver que grandes cambios se ciernen sobre el concepto tradicional de dinero y la forma en que es usado. Este es el momento perfecto para ser parte de esta comunidad global de inclusión. Una invitación para participar en un mundo abierto. Por favor, contacte a la persona que compartió este vídeo con usted. Y únase a los miles de mineros que de hecho ya han comenzado.